por el gabinete de salud, el gabinete de salud. El gobierno dominicano que preside el presidente Luis Abinader, a través del gabinete de salud, anunció que por la incidencia del coronavirus en el país, el toque de queda será en el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, Santiago, Duarte, La Vega y Puerto Plata, de 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, con un libre tránsito hasta las 9 de la noche. Las demás provincias siguen igual. Amigas y amigos. Las demás provincias, el resto del país, el 24 y el 25 de diciembre, podrán transitar hasta la una de la mañana. Transitar por los negocios, los negocios estarán cerrados, los negocios estarán cerrados, hasta las 7 de la noche y la venta de bebidas alcohólicas estará suspendida después de las 6 de la tarde. Amigas y amigos, queda prohibido la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 6 de la tarde en todo el país. El 24 y el 31 de diciembre el toque de queda será de 7 a 5 de la mañana con un libre tránsito hasta las 1 de la mañana de los días 25 de diciembre y del 1 de enero. Las medidas sanitarias de cada de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Amigas y amigos, se ha facilitado el libre tránsito los días. Amigas y amigos, en, el, en las provincias que mencioné, en el Distrito Nacional, las provincias de Santo Domingo, Santiago, Duarte, La Vega y Puerto Plata, el toque de queda repetimos, era de siete a de 7 a 5 de la mañana, con un libre tránsito hasta las 9 de la noche, es decir, que la gente pueda transitar para asegurar que los ciudadanos puedan retornar a sus hogares. En el resto del país, en el resto del país, queda prohibido la vida alcohólica a partir de las 6, el 24 de diciembre, el toque de quedarse a las 7 a 5 de la mañana y habrá un libre tránsito hasta las 1 de la madrugada de los el, el día 25 y 1 de enero. Hasta la 1 de la madrugada será el día 25 y 31 el libre tránsito. El gobierno no va a conseguir nada con estas medidas. La situación del coronavirus en República Dominicana es grave. El coronavirus en el país está en su peor momento. La situación está fuera de control. Y muestra de ello es que en los centros privados las unidades asignadas al COVID están llenas, amigas y amigos, están saturadas. Actualmente tenemos más de 155 mil personas infectadas en el país con un rebrote que ha aumentado en estas últimas semanas. Yo creo que las medidas debieron ser mucho más fuertes, mucho más drásticas, amigas y amigos, mucho más fuertes y mucho más drásticas. El libre tránsito no debió facilitarse, no debió facilitarse. El interés colectivo, el interés general, el interés de la salud debe estar por encima del interés particular. El mundo, el país no se iba a a morir porque no salieran el 24, el 25 y el 31 de diciembre. Es un grave error, amigas y amigos. Tenemos una llamada telefónica, vamos a tomarla. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Eso deben cerrarlo, eh, el 24, o sea, deben cerrarlo de noche y de día, por, por diciembre y enero para que se pueda controlar esto porque imagínese ustedes eso esto está incontrolable cerrarlo y todo la gente no respeta la gente todos los todos los negocios están llenos de día. así es así es entonces de noche de que trancado y en que estamos no estamos en nada hay ah. que cerrar en eh, diciembre y enero hay que cerrarlo completo así es de noche y de día pues, y así entonces sacamos cuenta en, eh, en noviembre en ah. En febrero. Así es, gracias, gracias por la intervención. Por la intervención de ese amigo televidente, él dice que hay que cerrar diciembre y enero, que hay que cerrar, pero el problema es que ya eso no es posible porque ya el presidente ha determinado otra cosa y el gabinete de salud también. La pregunta es, ¿ustedes están de acuerdo con las medidas impuestas por el presidente de la república y el gabinete de salud? ¿están ustedes de acuerdo con el libre tránsito el 25 y el 31, el 25 y el día primero libre tránsito hasta las 1 de la madrugada cero bebidas alcohólicas a partir de las 6 de la tarde 90 bebidas alcohólicas y la dureza por ejemplo en esta provincia que está cundida de COVID eh, toque de queda desde las 7 de la noche si ustedes ven que el gobierno determinó que el gobierno determinó incluir a San Francisco de Macorís entre esas pocas provincias es porque la situación es grave es mucho más grave de lo que ustedes se pueden imaginar amigas y amigos la situación aquí en San Francisco de Macorís es mucho más grave de lo que ustedes se pueden imaginar. Por eso yo les pregunto a ustedes, ¿están de acuerdo con estas medidas del presidente? Me pueden llamar vía WhatsApp o enviarme texto de WhatsApp o llamarnos al estudio al 809-725-0707 e interactuar eh, con nosotros, amigas y amigos. Realmente el problema... ¿Se va a mitigar con estas nuevas medidas? ¿Va a bajar el COVID con estas nuevas medidas? ¿La gente se va a controlar? La gente no se va a controlar porque se le está facilitando un punto que no teníamos, que es el libre tránsito libre tránsito se le está facilitando a la gente el roce la aglomeración la cercanía el junte cuando hablamos de libre tránsito tendremos los negocios cerrados pero la gente podrá ir a compartir podrá ir a visitarse podrá ir a hacer reuniones se habla de 10 personas, el Estado, los organismos no tienen la facilidad de poder controlar que la gente se junte en una, una casa. Vamos a tomar otra intervención. Buenas noches. Sí, buenas. Adelante. Sí, el gobierno hizo muy mal por eso, pero también deberían de prohibir las bebidas a alcohólica, hasta para llevársela a la casa, porque luego se la llevan a la casa y de la casa salen otra vez para la calle a hacer todas las circunferencia que le da la gana. Eso es cierto. Tenía, eso tenían que ver hecho, es una medida de que todo el que venda bebidas alcohólicas vaya preso, tanto los comerciantes como el que lo compren. Así es, así es. Gracias por la intervención. Muchas gracias. Pueden llamarme al teléfono del estudio al 809-725-0707 también, al teléfono de nuestro estudio y pueden enviarme textos vía WhatsApp y reitero, me pueden llamar también vía WhatsApp al 829-366-5536. Bueno, el gobierno busca, busca, amigas y amigos, un control por el expendio de bebidas alcohólicas, pero el control es hasta las 6 de la tarde. Es decir, que la gente tiene la facilidad de abastecerse durante el día. Sí, la gente se abastece durante el día en los supermercados, busca el romo que se va a beber, la cerveza que se va a tomar, el hielo que va a consumir y ya tiene el problema resuelto. Sí, sí, el romo que se va a beber las cervezas las cervezas que se va a tomar y la gente va a seguir su vida normal el pueblo va a seguir su vida normal amigas y amigos televidentes no hay forma de controlar el toque de queda debió ponerse más temprano ¿a quién le gusta estar encerrado? a mí no me gusta estar encerrado a nadie le gusta, pero la situación lo amerita. La situación amerita, amigas y amigos, que la gente se distancie. La principal arma para combatir el coronavirus es el distanciamiento social. Son las medidas de prevención, el uso de mascarillas, pero sobre todo el distanciamiento. Y si no logramos distanciarnos, esto va, esto va a seguir. Y con el libre tránsito la gente se va a juntar.